ya ayer como que dimos bastante vuelta a lo de calibrar modelos. Hablamos no solo de, pues, de un solo algoritmo como se debe de hacer, hablamos de calibración sentido más amplio. Es decir, todo desde, desde afinar la inclusión de capas ambientales, hasta imponer umbrales en los resultados. Y vimos lo de selección de modelos. Y puedes hacer todo eso y todavía tener un modelo que no sirve. ¿Sí? Entonces, no basta decir pues usé el mejor algoritmo o que usé pues, then, que es el mejor algoritmo. Uh, no basta decir, pues, usé, ahí C y todas las técnicas más actuales si es que el modelo no tiene poder predictivo. Entonces, el enfoque de hoy, con algo de interrupción en medio, el enfoque de hoy es eso de evaluar los modelos. Y como ya dijimos, tiene dos pasos, dos Dos, dos fases una es establecer si el modelo está prediciendo mejor que al azar y el otro es ver si cumple los requisitos que uno tiene para su estudio sí bueno si voy a hablar de evaluación de modelos y dado pues los temas que he tenido en los últimos días que voy a poner sí saben que el presidente de ese país, era el dueño del, de lo de Miss Universe durante décadas. Entonces, eso lo pensé particularmente apropiado para este curso. Y así es como se hace lo de, lo de conceder visas y pasaportes ya. Yeah. Bueno, okay. cosas generales. Mucho de esto ya lo hemos platicado. Por eso se condensó la mañana. Pero de repasar. Independencia. Independencia es, es un tema difícil. Van a ver que muy seguido en este campo lo que hacemos es que tomamos la masa de datos que tenemos y la partimos. Okay. Apartamos una mitad para la prueba, retenemos una mitad para calibrar el modelo y usamos esa primera mitad para probar la, el, el resultado de, con la, la segunda mitad. Eso es peligroso. Como que hay, que hay que estar conscientes de que eso no es ideal. Porque si ese conjunto de datos tiene un sesgo las dos mitades van a tener ese sesgo. Y si ese sesgo es suficiente de fuerte, puedes comprobar un modelo aleatorio simplemente por reflejar el mismo sesgo en las dos mitades. ¿Ok? Entonces, idealmente lo que haces es hacer tu modelaje con un conjunto de datos que tiene sus sesgos, todos los datos tienen algún sesgo y probar los modelos con otros datos. Es decir, podrías, no sé, levantar modelos para carnívoros con cámaras trampa, con datos de cámaras trampa, pero luego probar esos mismos modelos con, no sé, datos de, de mortandad en caminos. ¿Okay? Y lo bueno es que cada conjunto de datos tiene diferentes sesgos, entonces eso permite que evalúes si tu modelo es general y aplica a la especie, o si es específico a esos datos y aplica a la especie y los sesgos de muestre. Entonces es algo en que pensar, pero muchas veces tenemos un, un solo fuente de datos y no tenemos no tenemos opciones, ¿Sí? pero hay que reconocer eso de que los sesgos se transmiten por el problema. De uh, y debemos de estar capaces de si nuestro model, nuestra evaluación indica que el modelo no funciona mejor que al azar, debemos de estar dispuestos a decir, ah, bueno, no lo, no lo voy a interpretar. Con esta especie no se pudo. Y eso sí pasa. Y Yo les podría señalar una docena de publicaciones en que la lógica es que, pues hice mi evaluación, resultó no significativo, Ahora voy a interpretar los modelos. Y no tiene ningún sentido. Entonces, cualquier trabajo en este campo tiene que tener una evaluación. Y si la evaluación es no significativa, tenemos que estar dispuestos a no interpretar el modelo. Suena totalmente, absolutamente simple y obvio, pero veis cosas en la literatura que que interpretan modelos que no tienen poder predictivo. Bueno, en lo de evaluación de modelos tenemos una primera decisión para tomar y eso es si interpretamos un modelo en un sentido continuo o en un sentido binario. y cada opción tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja de lo binario es que va ese paso que, que platicamos ayer de impo imponer el umbral. Y eso es otro paso de metodología y tiene sus, sus implicaciones y sus supuestos. Entonces, esa metodología que yo les di ayer, para mí y para varios, está bastante robusto en el sentido de ser el método adecuado a lo que entendemos de conceptos. ¿De que esté aceptado universalmente? No. Okay? Entonces hay mucha gente que no está cómoda con ese paso de imponer el umbral, y ven eso como un desventaja. Um, la ventaja es que la prueba es súper simple, se puede hacer en papel, ¿ok? Voy a, voy a hablar de eso un ratito. Ahora acá, del lado de continuo, no dependiente de un umbral, de ese lado, tiene la ventaja de evitar el paso de imponer el umbral, pero tiene la desventaja, ¿se acuerdan que ayer les platiqué y les mostré ese estudio uh, del 2007 que demostraba el sobreajuste que existe en las salidas crudas? Y todo, todo ese sobreajuste está ahí, en la salida cruda. Entonces, por ejemplo, tal vez, en este caso, tal vez China reporta muy bien y la India no reporta nada. Entonces, tendría, podría tener muchos puntos de China y pocos de la India, aunque la especie esté en los dos países. Pues, el valor crudo en la salida va a ser más alto en China. Y más bajo en la India. Okay. Simplemente porque hay más puntos de, de elevar la probabilidad en China. Entonces, esos sesgos que dependen de la fuerza de muestreo o de reportaje, esos sesgos están en esos mapas. Entonces, ten, tenemos que decidir entre estas opciones o hacer las dos cosas. Pero del lado de no dependiente de umbral, la prueba es simple, su interpretación es simple y la computación no es un asunto, pero requiere lo de, lo de uh, imponer el umbral. Del lado continuo, evita lo del umbral, se acepta universalmente, de más de fácilmente se acepta por la comunidad, vamos a hablar en un momento de los problemas que tiene, especialmente los métodos de, de Locke. La computación es más complicada, aunque ya menos gracias a Luis. Y la interpretación es un poco más complicada. Bueno, vamos a hablar de, de la primera opción. Hemos impuesto el umbral y ya tenemos un mapa binario. ¿Ok? Todo píxel dentro de m o tiene valor de 0 o tiene valor de 1, nada más. Entonces es, es muy fácil. A ver, voy a brincar a, a el que sigue. Vamos a usar una prueba cumulativa de, de la probabilidad uh, binomial. ¿Cuál modelo es significativo? ¿Quién, ¿Quién está mejor con, con arco y flecha? Ya, ya hicieron la prueba. Es decir, en este caso, en M, si nuestro uh, atleta pues no tiene ninguna habilidad de, de atinar al, al, al, al centro, en este caso, todos, todas las flechas se concentran en un área pequeña. ¿sí? Entonces, realmente con sus ojos, se dan cuenta. Es pues lo mismo aquí. Imagínense que aquí en azul es M. ¿sí? Es el área, es el universo para esa especie. Y nuestra predicción en rojo. Y nuestros puntos independientes de prueba son los puntos amarillos. Si lo rojo cubre 15% del, del universo, entonces aleatoriamente esperamos que 15% de puntos de prueba van a caer dentro al azar. Entonces si tiramos 10 millones de puntos a este, a este universo, entonces 1.5 millones van a caer en lo rojo. ¿Sí tiene sentido? Entonces, simplemente calculamos esta probabilidad. Esto es en Excel. Estamos, estamos calculando la probabilidad de S éxitos de predicción en N intentos cuando la predicción cubre p proporción del universo. Okay? Y lo queremos cumulativo. Es decir, en este caso tenemos unos 7 puntos que son éxitos. S igual a 7. Y una falla. ¿Sí? Entonces, la probabilidad binomial de Siete éxitos en ocho intentos dado 15% de probabilidad. Queremos la probabilidad de siete o ocho. ¿Sí? Es cumulativo. Queremos la probabilidad de haber salido con por lo menos siete éxitos. ¿Sí? Y eso nos da qué tan probable es que el grado de éxito sea debido a simplemente lo aleatorio. ¿Sí? Si esa probabilidad es baja, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que nuestra predicción no es mejor que aleatoria. Y aceptamos la alternativa de que sí es mejor que ¿Si ¿Sí tiene sentido eso? ¿Alguna duda? Bueno, vayan pensando en, en exactamente eso porque es la raíz de los métodos de evaluación de modelo que no son dependientes de un umbral. Lo clásico, clásico, es este método que se llama Receiver Operating Characteristic. Okay. Es una cosa que se inventó para detección de señal entre ruido en señales de radio en, en creo que en la Segunda Guerra Mundial. Se usa mucho en, en evaluar medi medicinas para ver si su efecto es significativo en, en curar algún mal. Pero efectivamente lo que tenemos es este eje, que es el, la proporción del universo que se cubre por la predicción, y luego este eje que es error de omisión, pero está al revés. Cero omisión hasta arriba y omisión completa hasta abajo. ¿Sí? Y hay cosas absolutamente obvias aquí. Si mi modelo predice 0% del área adecuada para la especie, ¿cuál va a ser mi error de omisión? 100%. Por ciento. Y si, si identifica todo el área como adecuada para la especie. Entonces, incluye todos los puntos. ¿Sí? Entonces, este punto y este punto son fijos. Y si me estaban escuchando para lo binomial, ya saben que si predice la mitad del, del área como adecuada, entonces, aleatoriamente, la mitad de los puntos van a caer dentro. Entonces, esta línea es lo que esperamos como hipó hipótesis nula. Es qué tan bien va a clasificar uh, una, un modelo que tiene cero poder, poder predictivo. ¿Sí? Pueden haber hasta modelos peor que al azar. Si sí, sí hay. Pero... Realmente lo que buscamos en Rock es que la curva esté elevada arriba de lo esperado al azar. Ahora, piensen en lo que les acabo de mostrar. Aquí está 15%, que era el ejemplo que usé hace un momento. Aquí está lo esperado al azar. Y aquí está el rendimiento de mi modelo. Entonces, es como decir... 7 de 8 éxitos, cuando espero 15% de 8, que sería 1 de 8, ¿cuál es esa probabilidad? Entonces, lo que pueden ver es que Rock simplemente ve todos los umbrales posibles. Y en cada caso, la pregunta es si esta curva observado está arriba de lo esperado. Entonces, es como repetir la prueba binomial muchas veces, pasando por todos los umbrales posibles. Entonces, tiene mucho de sentido. Unos detallitos es que tal vez el umbral puede ser los, los puntos o los, los umbrales, la, la, el número que usamos para la corte entre sí, ¿no? Pueden estar muy concentrados aquí, y muy dispersos aquí. Es decir, la diferencia entre 0.03 0.3 y 0.04 0.4 puede estar muy, muy pegado o muy disperso en esa curva. Lo que importa es el área que cubre. Es un punto para pensar. Y el otro es cómo probamos si la curva sí está elevada arriba de lo aleatorio. En MaxEnt, simplemente nos dice eso, y si es arriba de punto 9, estás muy excelente y increíble, ¿verdad? Pero mejor es encontrar una manera de perturbar lo observado y ver su varianza. Y ver si esto está dentro de la varianza de la curva observada. ¿Sí? Si este azul se extendiera así, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos eso de perturbar a lo observado? En este caso, dentro de Maxent, es por repeticiones del modelaje. Es decir, tú dijiste haz un submuestreo aleatorio por un bootstrap y dame 10 repeticiones del modelaje. Entonces, este, estas son las, las curvas observadas en esas 10 repeticiones, pero noten que eso, esos son los datos de calibración, no es una prueba independiente, es absolutamente circular. Uh -huh. ¿Qué dirían sus profesores respectivos de estadística? Si ajustaron una regresión con 100 puntos y luego usaran esos mismos 100 puntos para probar el ajuste. ¿Pregunta? Sí, entonces, a ver si lo estoy entendiendo esta o sea, no importa cómo se vea mi gráfica o cómo se vea mi curva, Exacto. Y acuérdate que evaluación de modelos tiene dos fases. La primera fase es mejor que aleatorio, sí o no. Y segundo es rendimiento. Hablamos de eso después. Entonces, sí, tienes toda la razón del mundo si esto estuviera aquí, pero si la varianza estuviera... Pues, arriba de esta línea, entonces, significativo. Bueno, luego hablamos de rendimiento. Puede que esto no tenga el rendimiento suficiente para nuestras metas. ¿Sí? Pero sí, lo único que importa es que esto esté arriba. Ahora, ¿cómo lo medimos? Bueno, eso es... En Área bajo, bajo la curva. Ve que esto va de 0 a 1 y 0 a 1. Entonces el área de ese cuadro es 1. Y el área bajo la curva aleatoria es 0.5. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y en este caso ve que llena casi todo, pero no llena hasta esta esquina. Entonces su área bajo de la curva es 0.93. Okay. Entonces efectivamente lo que estamos haciendo es integrar sobre toda esa curva y medir su área. Okay. Bueno. antes de seguir a eso. Ese método se introdujo, se estrenó en, en, en ecología de distribuciones con ese artículo de Elith en 2006. Y ya, de ahí en fuera, todo el mundo lo usó. Todo el mundo. Y cuando ya se integró en Maxent, lo okay, fue pues un par de años después, pues con más facilidad. Corres tu modelo y dices, mira, evaluación. Con suerte veías la varianza, pero normalmente nomás decías, ah, punto 93 es excelente. Ya. Yeah. Uh, la adopción... Realmente fue bastante no crítica. Es decir, la comunidad, todo el mundo corrió hacia rock. Y nadie pensó, excepto nuestro gran amigo uh, Jorge Lobo. Uh, y realmente es, esta serie de, de preocupaciones se compartía por varios en la comunidad. Pero a ver, voy, ocupaban de de rock ause. Pero realmente este artículo fue pues el que puso todo sobre la mesa. No recomendamos el uso de ause por cinco razones. Uno. Ignora la, los valores absolutos de probabilidad, la bondad de ajuste del modelo. Dos, resume el rendimiento del modelo o la habilidad de predecir del modelo en regiones del espacio rock que no interesa. Tres, pesa error de omisión y comisión igual. Ustedes se acuerdan, puntos de presencia, puntos de ausencia tienen un valor y un, una, una incertidumbre muy diferentes, pero se pesan iguales. Cuatro, no da información de la distribución espacial de los errores. Y cinco, el extenso, el área, el universo sobre el cual se hace la prueba. Determina todo. El éxito o la falla de la prueba. Entonces, esto es una lista bastante pues, fuerte. Algunos elementos en esta lista aún no se han um, incorporado en la solución. Es decir, número cuatro, lo de la distribución espacial del error realmente no se ha no se ha tratado en el, en el campo de, de evaluación de modelos aún. Bueno, casi en el mismo tiempo, digamos seis meses después, nuestro grupo sale con esto y realmente dijimos mucho de lo mismo. No sabíamos de, del trabajo del lobo hasta que salió. No fuimos tan explícitos en los problemas. No dimos la lista de cinco. Pero sí propusimos una alternativa. Y esa es la prueba no dependiente de umbral que les vamos a dar hoy. Okay. Pero primero vemos más en claro algunas de, algunos de esos detalles de rock. Ya, ya saben lo, lo básico. Okay. Esto es como rock clásico, vean que eso es sensitivity y specificity. Entonces la versión clásica de Rock supone que tienes datos de ausencia. Y todas las implementaciones antiguas y realmente en algún sentido hasta hoy, pues no tienes datos de ausencia. Entonces, lo que haces es remuestrear un montón de puntos aleatorios, pues, de, de, de la, del universo de prueba. Entonces, realmente podemos borrar esto, porque realmente lo que es, es la proporción del universo que se cubre por la predicción. y Luego, luego deben de pensar, espérame. Qué tal si en realidad la especie habita el 90% del paisaje? O qué tal si habita nomás más 10%? Si es 10%, entonces la respuesta correcta va a ser como 0.9.95 en en su AUC. Pero ve si la respuesta es si si en verdad la especie está casi universal en, en el universo, entonces mi curva de rock mejor está muy limitado. Tal vez va a ser 0.6 o algo así. Entonces eso quiere decir que el AUC está dependiente de la prevalencia. Quiere decir que no podemos comparar los resultados entre modelos. Porque cada modelo va a tener diferente prevalencia. Entonces, tu pregunta es exactamente correcta. Siendo una prueba de, de significancia, no nos importa si está aquí o acá. Lo único que nos importa es si está mejor que al azar. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que les acabo de decir. Predicción correcta de, de presencia y predicción de ausencia. Realmente debe de estar al revés esta flecha, porque lo, la perfección está aquí. ¿Sí? Disculpenme eso. Entonces, lo puedo simplificar así. Mi, mi observado con un AOC de 0.8 y lo nulo con un AOC de 0.5. Y solo de conveniencia voy a hablar de la relación entre ellos. ¿Sí? 0.8 entre 0.5, 1.6. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la relación de AOC para un modelo sin poder predictivo? Uno, sí. Qué bueno que usaste ese dedo. Bueno. Vean una cosa. Acuérdense que un umbral es parte de calibrar el modelo. ¿Sí? Entonces, yo podría imponer un umbral que me da este modelo. Micro predice una área súper pequeña pero tiene omisión de tal vez 90%, ¿sí? Eso es lo que decía Lobo de que la curva de Rock interpreta en regiones que no nos importan en lo mínimo. ¿Quién va a querer un modelo que lo retas con datos independientes y falla en predecir el 90% de esos puntos? directo al bote de basura. Pero ve que todo esto, toda esta parte como de aquí para abajo, son predicciones que fallan en una tasa muy alta. Entonces, para mí, eso es uno de las dos fallas más grandes con este método. Esta curva está caracterizando cosas que literalmente no nos importan. La otra cosa es que los dos ejes van de 0 a 1. Es decir, los datos de ausencia y los datos de presencia tienen el mismo peso. Eso realmente es fácil de, de arreglar. Si tú cambias esto a 0.5, entonces efectivamente pesa menos lo, en los datos de ausencia en determinar el área bajo la curva. Entonces, fácilmente podríamos arreglar el peso de, de las dos, los dos ejes. Pero esta cosa de interpretar predicciones que no tienen importancia, eso está difícil. Y no más para acordarles que esto corresponde a Varios umbrales, en este caso punto 5, y el rendimiento aleatorio y el rendimiento observado. Bueno. Ahí va lo de ELIF, y se acuerdan de eso. Pueden ver los valores de AUC, MaxEN, con dios, con un rendimiento Uh, promedio, como de arriba de punto 7, y los feitos abajo de punto 7. Y se acuerdan de lo de No Silver Bullet, que eso es, eso es cómo funcionan en promedio. Creo que todo esto ya les expliqué, entonces no voy a. No voy a pasar tiempo en eso. Entonces, eso repite lo de... Entonces ahí estamos, la parte de espacio rock que no nos debe de importar. Esto es una ilustración de otra otra queja que tenían luego. Tal vez esto es mi área de prueba. Y bueno, con un área de prueba, esto es mi curva de rock. Está arriba de aleatorio, pero tal vez no muy bien. ¿sí? Si simplemente aumento el área de prueba artificialmente, todo se traslada para acá. ¿Y qué pasa con mi AUC? sube. Entonces, Andrés se acuerda muy bien que la broma en mi laboratorio durante años y años era, si tus modelos no resultan significativos, pues, pruébalos en un área más extenso. Y ya, van a, se componen. Y luego arruinamos todo con el trabajo de Barbe porque lo que dijimos era que ese área de prueba tiene un, una correspondencia biológica. Es el área que la especie ha explorado. No necesariamente sabemos cómo estimarlo, pero no es algo que escoges por tu gusto. ¿Sí? Bueno. Entonces ya vamos a hablar de, de la solución que proponemos. ¿Se acuerdan de esto? Y lo importante es esta ración rock tradicional está muy conveniente porque todo el mundo sabe que perfección es 1 y aleatorio es .5. Pero ya vamos a cambiar eso. La observación es esto. Esto es de la historia antigua cuando Maxon y Garp estaban así compitiendo. Eventualmente todo el mundo... Cambió a, a Maxent, está bien, es un buen, buen algoritmo, no es el, un par, es el un Lo interesante es que Desktop GARP tenía varias cosas en su, en su función que evitaban hacer predicciones en esta región. Es decir, el área más pequeña que podías identificar con GARP era bastante para acá okay. entonces las predicciones de Garp en, en este ejemplo empiezan como en punto 60 punto 65 del universo y de este punto a cero no tiene nada Maxent te da desde lo más rojo al azul clarito al azul profundo, en esos mapas que vimos ayer. ¿Verdad? Entonces, vean, ¿cuál de este, estos dos modelos es mejor en un sentido rock? El área bajo la curva para GARP es baja y es más alta en, en Maxent. Pero donde gana Maxent es en esa zona donde las predicciones tienen alto error de, de emisión. Es decir, como dice Lobo, son, son sectores del espacio rock que no nos importan y no nos deben de importar. Entonces, eso fue como lo que nos motivó a pensar, pues, ¿cuáles partes de este espacio nos importan? ¿Se acuerdan de parámetro E? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es? Sí, el error que esperas entre los puntos que tú tienes disponibles. ¿Cuánto ruido queda en tus datos de ocurrencia? Perdón, datos de presencia. Tenemos la, la policía etimológica. Estás pareciendo más cada día a Soberón, ¿eh? Sí, no, es que él también la riega en España. <risa> sí, sí, él es hasta um, Entonces, parámetro A realmente es clave aquí. Si nuestros datos no tienen nada de error, entonces lo único que nos importa es cuando pega a 1.0. A cero omisión. Pero si tenemos ruido, si tenemos problemas en los datos, debemos de permitir algo de error de omisión. Que un buen modelo del nicho de esa especie, tal vez no incluye los tres puntos que son erróneos. ¿Sí? Entonces, A es cuánto error de omisión vamos a tolerar. Si A es 10%, entonces vamos a tolerar, vamos a aceptar como buenos modelos los que caen en esta región. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es aceptar E unidades más abajo, tiramos una línea horizontal y usamos esa línea para recortar las curvas. En este caso estamos mostrando para dos curvas, Pueden ver que B se corta más para acá porque esto es el punto en que logra un error de omisión suficiente debajo. En el caso de A, su punto de corte es más a la izquierda. El punto es que todo esto abajo de 1 menos a son las predicciones que no nos importan. Entonces, lo que vamos a hacer es ignorar este espacio y este espacio y vamos a ver si esta porción de la curva está elevado arriba de lo aleatorio, ¿Sí? Noten que ya no podemos usar lo de uh, punto 5 y 1 como los puntos de referencia, entonces usamos la ración, por eso, lo, por eso la, la empezamos a usar relación entre el AUC de A y el AUC nulo si esa relación es 1 entonces esto está pegado aquí si es arriba de 1 entonces está mejor que, que aleatorio y lo mismo que antes metemos alguna perturbación a la estimación y podemos ver en un sentido más cuantitativo, si el AUC está elevado arriba de lo esperado al azar. ¿Tiene sentido para todos? ¿Sí? Mientras te acercas al extremo se va reduciendo Exacto, oh, Exacto. Entonces, la de que se puede comparar las raciones entre modelos todavía queda en el aire. Okay? Es decir, una especie tiene su distribución, su área de distribución fija. Eso no cambia. Entonces, no se puede fácilmente comparar lo de AUC parcial, ROC parcial, entre dos especies con diferentes prevalencias. Eso simplemente no debemos de hacerlo. ¿Sí? Bueno, cuando presentamos esto, levantamos el ejemplo de tres métodos y simplemente lo que hicimos, yo quería quitar los nombres de los algoritmos. De el editor no nos lo permitió. Pero para mí el punto no era ¿Cuál método es mejor? El punto era que el ver diferentes sectores del espacio rock te da diferentes respuestas. Vamos a ver. Son tres métodos, Maxent ya lo conocen, GARP es de la historia antigua, y Mindest es una cosa muy simple de, de, de la distancia mínima en espacio ambiental a un punto conocido de la especie. Vean este, esta tercera línea. Rock tradicional es E de 100%. Veo todo el espacio rock. ¿Sí? Y pueden ver que el, la ración es 1.45. Está bien elevado arriba. Con Maxent, 1.48. Y con Garp, 1.27. Eso ya, ya vieron las curvas. ¿verdad? Maxent tiene toda esa parte convexa y Garp tiene esa línea recta. ¿Sí? Entonces, en rock tradicional, que son estas tres columnas, otro, los dos, otros dos métodos ganan y Garp pierde. Otra vez, a mí no me importa cuál gana y cuál pierde. Me importa que los ganones y los... Los no ganones cambian. Porque vean, si vamos a un E de 5%, ya tenemos 1.09, 1.13, 1.14. De repente, el que se ve débil es Mindest. Bueno, con un E de 1%, Mendez ya no hacía predicciones tan a la derecha, pero vean que GARP está en 1.08, Maxent en 1.06, y más importante es que hicimos un bootstrap, es decir, remuestreamos los puntos de prueba y vean que las predicciones de GARP son significativas. En 5%, Maxent ya está bajando en su significancia y en e igual a 1 no está elevado arriba de lo aleatorio. A es cuánto error pienso que hay en mis datos de ¿ok? Y A ver, deja, vuelvo acá. E igual a 1 o a 100% es esta vista del mundo. ¿Ok? Quiero ver todo, toda la curva. Es decir, tolero modelos que omiten 99% de los puntos de prueba. Pero si pongo E en un nivel que tiene más sentido, 1, 5, 10%. Quiere decir que no estoy prestando atención a esta parte del, del plot de rock. ¿sí? Y mi punto es simplemente que comparando esos dos o tres algoritmos, obtienes diferentes respuestas cuando ves toda el, el, la corda de rock o no más parte. Y como dijo Lobo, este sector del espacio rock es importante. Entonces el punto es que rock tradicional mete mucha variación en los resultados debido a ese espacio de predicción no importante. Rock parcial te enfoca en el lado derecho de ese del espacio rock que es donde realmente estás atinando a la distribución de la especie. Bueno. Entonces, el punto de, de rock es que evitas lo de tener que usar un umbral, aprovechas de todos los umbrales que te importan, meter el parámetro A nos permite quitar las, las partes de, de, o las predicciones, los umbrales que no nos importan. Y eso nos da una respuesta, sí o no. Mejor o no que aleatorio. Entonces, pues necesitamos medidas de rendimiento, ¿okay? Y esto es donde decidimos si lo vamos a usar o no. Acuérdense de mi expostura a rabia. ¿Sí? Cada uno... A ver, Andrés, tú con tu gileboros. ¿Te importa más un modelo que no omite posibles poblaciones? ¿O te importa más un modelo que abarca todas las poblaciones? ¿O todas las, todos los sitios apropiados para la especie. ¿Cuál es más importante? El segundo. Ah, porque tú estás evitando riesgo. Sí. ¿Sí? sí. Ahora, imaginemos que yo tengo ah, una población en cautiverio del carpintero real. No les he dicho. <risa> no. Tengo unos, unas, unos 100 pares. <risa> y quiero usar estos modelajes para decidir dónde soltarlos. ¿Qué me importa más? ¿Error de omisión o error de comisión? Si es error de omisión y, y si, si priorizo no omitir un sitio pero el costo es incluir áreas no adecuadas y suelto 20 de mis pares de carpintero real en una zona no adecuada, no apropiada, perdí 20 pares. Pero si estoy en una cosa de reintroducción, no me importa si hay más sitios adecuados, lo que me importa es que los sitios que escoja, escojo sean adecuados. Entonces de ahí me importa más error de comisión. Entonces, son los dos extremos. Andrés quiere ver todos los sitios que pudieran ser apropiados para su, sus escarabajitos, porque quiere detectar todas las presencias. Para mis carpinteros, quiero que todos mis sitios sean adecuados. Y no me importa si dejo fuera mucho. ¿Sí? Entonces, ¿mi, mi métrica de rendimiento tiene que corresponder a eso. Puedo usar tasa de omisión, puedo usar tasa de comisión, es un poco más complicada. O puedo usar cosas que abarcan las dos cosas, como capa o como tasa de clasificación correcta. Pero depende del de estudio. Depende de qué quieres de tu estudio. Andrés y yo no vamos a usar la misma métrica de rendimiento para nuestros dos estudios, porque sus metas no me interesan. ¿Sí? Yo nomás más quiero identificar, no sé, 10 sitios donde puedo soltar en cada uno 10 pares de carpintero real. Sí. Yo le haría la pregunta al grupo si ¿sí? todos entienden qué es omisión y qué es comisión. ¿Sí? Uh -huh. okay. Omisión es. Bueno, deja. Voy a dibujar más fácil. Digamos que tengo una verdad. ¿Ok? ¿Sí? Eso es la realidad de dónde está esa especie. Y luego tengo una predicción. Que tal vez se ajusta bastante bien. Me fallan algunas zonas, pero por la mayor parte corresponde súper bien. ¿Okay? Después Luis les va a mostrar cómo calcular lo que se, se llama el, la matriz de confusión. Pero simplemente vean aquí que aquí predije bien presencia. Y aquí predije bien ausencia. Aquí, dejé fuera zonas que son apropiadas para la especie. Entonces, eso es omitir áreas adecuadas, apropiadas. Y aquí, incluí áreas que realmente no se deben de incluir. Entonces eso, el opuesto de omisión es comisión. Okay? Entonces esos son los dos tipos de error. Y estos son los dos tipos de éxito. Y aquí otra vez, mira. ¿Verdad? No, sí. Predicción. Pero Sí. Entonces esto se hace en una matriz de 2 por 2. ¿Ok? Esto es esto. Esto es esto. Esto es que realmente sí, pero mi predicción es que no. Y esto es esto. ¿Ok? Y acuérdense que aquí tenemos puntos que son datos. Aquí, a menos de que hagan el experimento que les propuse ayer, aquí no tenemos datos. Okay. Aquí simplemente lo que tenemos es un remuestreo del, del fondo. Pero no sabemos que estos sitios en verdad caen afuera, porque eso nunca sabemos. Claro? Ah, ¿Alguna pregunta respecto a métricas de rendimiento? Entonces todo queda perfectamente claro. Bueno, está perfecto. Son las 10:15. Rosario viene a las 10:30. Luego vamos a una plática que pues, ojalá que no les aburra más. Regresamos del almuerzo, de la comida, y Andrés y Luis les van a mostrar herramientas para medir, para, para calcular la matriz de confusión. De esto fácilmente se calcula la prueba binomial y para hacer el partial rock. Y vean que el partial rock es una serie de matrices de confusión para cada obra, ok? Entonces, vamos a mostrar herramientas para las tres cosas y luego la, el ejercicio en la tarde va a ser de hacer esos cálculos, especialmente la prueba binomial, la prueba de rock parcial y yo creo que sacamos tasa de omisión, por lo menos para los 27 modelos que ayer trabajamos, ok? Les voy a dar dos conjuntos de datos de prueba. Uno debe de ser significativo, porque son realmente datos de la especie, y el otro debe de ser no significativo, porque para serles honesto tiré puntos al azar, ¿sí? Okay. Y quiero que me digan cuál es cuál. Eso es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es de usar los datos buenos, los que sí son de la especie, para uh, probar esos can modelos candidatos que, que uh, evaluamos ayer. ¿Sí? Sí. Última pregunta. Bueno. entonces van, van tres cosas, ¿no? Es una, la selección del modelo, luego es